Hola, buenos días, un fin de semana muy, muy agitado en Colombia, también en América Latina, en Perú sobre todo. Eh, para comenzar este video, pues quiero enviar todo mi respaldo, mi fuerza, mi abrazo, mi cariño y mi amor a los hermanos peruanos que pelean y luchan por su libertad, que luchan por el respeto de su democracia. En Colombia un fin de, de semana muy agitado, como les decía, un fin de semana donde atacaron al gobierno como de costumbre, un fin de semana donde se le prohibió al presidente o quisieron incluso prohibirle al presidente de la República que pudiera defenderse y que pudiera responder vía Twitter. ¿Y por qué lo no hace vía Twitter? Pues porque la prensa tradicional colombiana es una prensa que no informa, es una prensa que desinforma y es el principal o son el principal aliado de la ultraderecha colombiana que está atacando a este gobierno. En la mira de la ultraderecha colombiana y de su prensa esta semana, pues las dos ministras, la ministra de Salud y la ministra de Minas, a quien también enviamos toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, porque pues precisamente una reforma a la salud en Colombia es lo que hoy es necesario. Pero todos estos ataques pues también tienen unos objetivos. Y uno dice, pero ¿cuál pudiera ser los objetivos de venir a señalar eh, cada pronunciamiento de una ministra, de, de una y de otra ministra un fin de semana? Todos los ataques al presidente. Pues en España han, han acabado de coger un buque. Acabaron de coger un buque. Que llevaba 1.700 vacas, pero también 4.500 kilos de cocaína, y que al parecer no es el primer buque, es el tercer buque que cogen con cocaína. Habían cogido anteriormente otro con 4.000 kilos y habían cogido otro también con 2.500 kilos. Con un buque, buques que venían de Colombia y que eh, tenían como objetivo pues transportar ganado en pie, o sea, vacas vivas, no otras, no. La exportación de carne eh, ya eh, eh, congelada y demás, sino ganado en pie. Colombia es uno de los principales exportadores de ganado en pie del mundo. Se exporta hacia Asia, se exporta hacia Europa, no sé si hasta Estados Unidos, no creo, pero Europa y Asia sí reciben ganado en pie de Colombia. Pero resulta que en ese ganado en pie, que solamente lo exporta Fedegan, porque nadie más lo puede exportar, solamente Fedegan, pues también estaba saliendo la cocaína de Colombia. Y dentro de ese. Eh, Núcleo de Fedegan, pues ustedes saben que está Félix Laforí, que está su señora y que hay un círculo muy grande y muy gigante de personas superpoderosas en Colombia que manejan Fedegan. No estoy diciendo con esto que ellos sean quienes eh, eran los propietarios de la cocaína, pero sí es muy sospechoso que sea el tercer barco con ganado en pie donde se coge cocaína procedente de Colombia. Esto es muy sospechoso y es muy grave porque en Colombia el sector ganadero, o una parte importante del sector ganadero, pues ha estado vinculado al narcotráfico, ha estado vinculado al paramilitarismo y ha estado vinculado a toda la, la, la serie de horrores que ocurrieron en Colombia tras el desplazamiento de campesinos en Colombia para robarle sus tierras entonces muy atentos a todo lo que ocurre en Colombia porque no todo lo que están diciendo pues es verdad, lo hacen solamente para poder tapar y camuflar sus fechorías pero aquí estamos nosotros, de frente para salir de frente a decirles lo que están haciendo, pero también para salir de frente a defender a este gobierno esa es nuestra responsabilidad de quienes trabajamos y nos esforzamos mucho, muy muy duro trabajamos para elegir un gobierno de cambio, hoy que ese gobierno está allí pues no vamos a permitir que ocurra lo mismo que ha ocurrido en toda América Latina, donde cada que hay un gobierno de cambio, pues lo quieren bajar, quieren dar un golpe de Estado, nosotros estamos aquí para defender lo que elegimos y también para contarles a través de mis redes sociales y mis canales, pues las verdades de los demás hechos y acontecimientos que van ocurriendo en el país. Síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi, en mi página de Facebook, también estoy eh, en TikTok, en Twitter y en todas las redes sociales. Un abrazo para todos y todas, feliz mañana, chao, chao, chao.